De, de una página, en este caso es un periódico digital escolar desarrollado con Joomla, con y vamos a poder editar los artículos de esta web entrando de dos maneras: una es entrando por el frontend, que lo hacemos en este caso, tenemos un botón de entrar que si apretamos en él, pulsamos y accedemos a la página de entrada. En este caso vamos a entrar para ver cuál es el aspecto. Vamos a entrar con un usuario administrador Vemos que lo primero que nos da es información de nuestro perfil y luego ya podemos navegar. Y en este caso vemos que ya tenemos una parte de añadir artículo, es decir, podemos añadir artículo y si vamos a alguna parte en concreto, pues podremos editar los artículos que tenemos. En este caso... Vemos el listado de la parte de cultura y encima de cada uno de ellos tenemos editar artículo. Siempre tenemos además, como he dicho, la, el enlace de añadir artículo nuevo. Si damos a editar artículo, por ejemplo, nos aparece un editor con dicho artículo donde podemos cambiarlo y cuando hayamos cambiado el artículo guardar o bien podemos cerrar sin guardar que es lo que estoy haciendo en este caso hay otra forma de entrar, se ve que aquí estamos editando y realmente es como si estuviésemos viendo la web como tal pero hay otra forma de editar que es utilizando el, la URL de la web y la palabra administrator por detrás. En ese caso, accedemos a una página de hacer login distinta. Entramos por aquí. y vemos que el aspecto es completamente distinto en este caso. Nosotros vamos a estar usando siempre el K2, y el K2 cuando entremos no, no vamos a tener tantos iconos, porque esta es la pantalla del administrador, que tiene muchas más posibilidades, pero siempre vamos a tener un menú de componentes y ahí va a haber un menú de K2 pinchamos en él y vemos que nos vamos a el listado de artículos que tenemos. En este caso, si vamos al mismo que estábamos editando antes, el de Digimon, que está en Más Cine, que es de la categoría de Cultura, pues vemos que accedemos al mismo artículo, pero en este caso no le estamos viendo con aspecto de la web propiamente dicha. Entrar en la parte de edición lo veremos en en otro podcast posterior. De momento voy a cancelar. Y vemos que en el K2 vamos a tener varias opciones que no vamos a estar utilizando de momento todas, pero desde luego sí las de ítems, categorías y etiquetas.